Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 49, la simulación sabatina, un poquito más tarde de lo normal. Pero este, aprovechando estos días lluviosos, pues vamos a ponerle lluvia a la simulación. Esta vez nos vamos a venir contra los videos de Búfalo. La verdad es que es, es como una espinita que traigo atorada yo desde la temporada. Porque creo yo que fue uno de los equipos, o fue el equipo que realmente nos ganó bien y nos ganó de veras en 2020. Y les quiero ganar en esta ocasión. La verdad es que también creo que es un buen rival. Y por ahí me lo propusieron. Así que digo, órale. Vamos a rifarnos contra los Bills de Buffalo. Contra el señor Josh Allen, David Singletary, Stephon Dix y compañía. Y empiezan las acciones. Aquí viene el Touchback. Van a salir desde la yarda 25. Eh, Josh Allen y compañía. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Allen se echa para atrás. La verdad es tira el pase rápidamente. Ahí con su ala cerrada. Snox. Para una ganancia de unas. Un par de yarditas nada más. Se regresó al final. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Viene aquí, ya se le... Ah, no sé si se la entrega a Single y gana otras 3 yardas, 4 yardas, tercera y 4 por avanzar. Tercera y 4 por avanzar, señores. Doble hombre del lado izquierdo o, o gemelos. Viene Allen, viene el. ¡Ay! Está solo, está solo. ¡Este Dix no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Me la jugué personal y me perforó en el pase largo. Y ya se metieron a la 26 en mi terreno. Vean así. Pase largo del señor Josh Allen. Y bueno. Ay, Dios mío, viene aquí otra vez. Allen busca salir, busca salir. ¡Ah, Fumble! Fumble! Fumble, ¡Fumble lo provocó Y viene, kilo, kilo, kilo, kilo, bien. bien! Oh, este primer ataque de los Bills se veía peligroso y se veía poderoso. Y aquí viene Jimmy Garoppolo al primer drive. La defensa salvando este, este, este drive de venía peligroso de los Bills. Pero aquí estamos. Primera oportunidad de para por avanzar. Dobla la cerrada del lado derecho. Viene solo un hombre atrás Que es Raj Monster me parece, o Jared McNo, no, Steven Coleman No sé quién es, la verdad es que no alcanzo a ver, pero bueno Gemelos de lado izquierdo Primero por nada, para avanzar, viene el pase Rápidamente, vámonos, con Jordan Reed, bien, los agarre metidos Los agarre metidos, bien Bien, vieron, se abrió hacia el lado derecho Y no, nadie lo agarró, realmente mi Personal, el Celtics se tardó en, en reaccionar, creo que fue Minka Hype. Pero bueno, primero por nada, ya para avanzar Así de volada, ya estamos en la tren del cerrador viene aquí Steven Coleman, ahora sí un par de yarditas, segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Garópolo trips del lado derecho, en formación bunch, viene aquí Garópolo, Garópolo está buscando receptor, está buscando receptor, ahí tiene aquí en a... ¡Completo bien! ¡Completo bien con quién! ¡Bien! Kendrick Bourne, la hora Patriota de Nueva Inglaterra de Nueva Inglaterra, pero bien logró el primer 10, primer 10, ya estamos en la zona roja estamos a las 18 de los minutos, viene primero con el para avanzar, Garópolo tira al centro... ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Qué... ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué... pay! No puede ser, la, no, la, la la lluvia me nubló, la neblina me, me cegó. Y vean aquí el error, garrafal en las manos En las manos del linebacker de los Bills de Buffalo El señor Matt Milano Vean ahí, yo tenía en el drag solo a un hombre Pero me quise por la entusión. nunca vi, error mío Nunca vi al backer que estaba ahí flotando en la zona Y nada para nadie, primeros dos drives defensivos Viene aquí Singletary por el centro, bien sacando 12, 13 yardas tengo una estrategia que es, que, es, que es ir por la cabeza de Allen. Tengo que llegarle a Allen y tengo que provocar... Tengo que intentar hacer que, que, que, que se vuelva loco. Viene el primer de ya es para avanzar. Pero ven aquí con los pases cortos va a ser difícil. Sefondix completa ahí rápidamente el slant. Segunda oportunidad, tres yardas para avanzar. Ya están en la 37. Eh, viene aquí, viene aquí. ¡La presión, la presión, bien! ¡La presión, fútbol! ¡Fútbol! Oh, la recuperaron ellos! ¡Bien! Bien, Jason Duret, que ahora ya va a traer el número 2. Ese 22 ya no va a ser el número 2. Ahora que los dejan usar colegial, vean ahí. Luego, luego, la presión con Allen, vieron tercera y diez tercera y diez por avanzar, dos corredores al lado de él, Vine aquí, venía la carga, viene con el pase pantalla, se mete single target. por afuera y ahí Arsett lo taclea bien hasta ahí llegaron los Bills, bien, perfecta bien la defensa, detuvimos, cuarta y ocho. es un juego defensivo hasta el momento un fumble de los Bills una intercepción de los Niners y ahora los detiene la defensa viene aquí el señor Trent Taylor patadón, sale a la 5. sale hasta la yarda 17 19 desde la yarda 19 vendrá el segundo drive de los 49ers. Eh, está volviéndose defensivo. Este primer cuarto está a punto de expirar. Vean a los números de Garoppolo. 2 de 3, 48 yardas y una intercepción. Malos, malitos. Está a punto de expirar el primer cuarto. Quedan 39 segundos. 0-0. Yo creo que así nos vamos a ir en su primer cuarto. Pero vamos a intentar mover las cadenas. Kira se mueve del lado izquierdo regresa al la lado derecho detectando la cobertura personal de los vídeos de búfalo tiene ahí al lado Jared mckinnon y es a él a quien se la va a entregar ahí compton con el bloqueo mckinnon Trump, -lo, rompe un tackle rompe ya no pudo romper tres ganó solamente unas tres yarditas. cuatro yardas segunda oportunidad seis yardas por avanzar será la última jugada del, del primer cuarto monster jala jala y no sé si llegó Vamos a ver si llegó, no, tercera y pulgadas Tercera y pulgadas, ya empezó el segundo cuarto Primera jugada Del segundo periodo Tercera y pulgadas, aquí vienen con Coleman Oh, Coleman es rebotado y no llegó Y perdió, no sé si perdió, quedó igual Cuarta y pulgadas, vamos a ir por ella A mí no me gusta eso de, de, de despejar Vamos a ir por ella, tienen pegada Toda su defensa, ya vieron Van a intentarme cubrir, voy a intentar buscar Si no es el slant, voy a arriesgarme con una trayectoria larga Tengo la y si no está el drag si no, es el drag. Me parece que es duile. Mira aquí la presión. Vámonos. Ahí está. Está solo. Está. Está Vámonos, Vámonos, digo Samuel. bien a la 10. A la 5. Touchdown 49ers. Touchdown era cuarta y pulgadas. Cuarta y pulgadas y los madrugamos. Estaban en cobertura personal. No pudieron detener a Samuel y se escapó. Vean. No sé a quién se le fue ahí. A quién fue el esquinero el 27. Digan, no sé quién es el 23. Creo que ese es Ninka es Hype pues el Celtic creo que bajaba al personal y vámonos, touchdown de Divo Samuel señores, abrimos las acciones abrimos el marcador, perdón empezando el segundo cuarto prácticamente touchdown el, el, el extra no, eh, bueno de Robbie Gould y viene el despeje vendrá el segundo drive el tercer drive, perdón, ya de los Bills de Buffalo Viene aquí Josh Allen, mi estrategia, ya saben. Cubrir, pero principalmente ir por Allen. Viene aquí Allen se echa par... Ahí está, vámonos. ¡Otra vez fútbol! ¡Otra vez fútbol! ¡Bien! ¡Ay, otra vez la recuperaron ellos! ¡Bien! Y llegó aquí el Jabón, Kinlow, Jabón, Kinlow, Jabón, Kinlow. Bien, ya lleva un fútbol recuperado y un fútbol provocado. Vean, están jugando bien Kinlow, que este año se espera que, que sea... Una bestia, esperemos que así sea. Segunda oportunidad, 22 yardas por avanzar. Viene el pase rápidamente con el cerrado Knox y ganó bastantes yardas. Ganó unas 12, 14 yardas, tercera y 8. Trips de la derecha, ahí está Beasley, está Knox y del otro lado está Stephen Dix. Viene Allen, no encuentra receptor, no encuentra receptor, va a correr, va a correr. ¡Ay, me fui en banda! ¿Qué hago? Lo tenía y me quedé parado. Primera oportunidad y 10 en la yarda 39 del propio territorio. Viene aquí Allen, hace el engaño nuevamente, le va a llegar bien, vámonos, fútbol otra vez, Fumble otra vez, ¡Oh, la recupera otra vez, ahora ¡Oh, no puede ser, no puede ser Fútbol otra vez Dos fumbles en la misma jugada de Josh Allen y la recupera en su quinto fumble. Cinco fumbles ya lleva y la recupera La recupera Nick Bosa. De cinco fumbles hemos recuperado dos. Dos fumbles en la misma jugada. Eh, defensiva, vean, no estoy tan errado Es ir por la cabeza de Allen Viene aquí, vamos a ir con el pase pantalla rápidamente Con Raheem Monster, Raheem Monster hace un giro No, no llegó, pero llegó unas 9 yarditas Me parece, 8 yardas, segunda oportunidad 2 yardas por avanzar Sigue avanzando el reloj en el segundo cuarto Nosotros vamos a recibir En la segunda mitad, viene aquí La Jetsuit con el señor Kendrick Bourne Kendrick Bourne, que un un Cleo, y no llegó Me parece que no llegó, será tercera y pulgadas Vamos a ir con mi monstruo mi jugador, uno de mis jugadores favoritos en la ofensiva Que es Kajushek Ahí está, segurito 3-4 yardas, ya estamos en la 11 Vamos a llegar a la pausa de los 2 minutos Señores, pausa de los 2 minutos San Francisco dominando las acciones 7-0 y estamos tocando la puerta Importante sacar puntos porque eh, Vamos a recibir en la segunda mitad ¿no? Entonces nos podemos ir todavía más arriba Bien aquí Monster, Monster, rompe un tacleo Bien, touchdown Touchdown 49ers, touchdown Raheem Monster Por la vía terrestre, 11 yarditas Anotación de los 49ers Vean ahí viene la jugada por fuera Una pichada, vean ahí rompió un tacleo Hizo como un corte y luego se quitó Un, un, un tacleador, vean ahí, ahí Ahí lo botó. a dos votó vámonos hasta la anotación Raheem Monster 14, bueno, 13 a, 13 a 0 señores Viene el extra de Robbie Gold Vamos a ver, y el extra es bueno 2 de 2 para el señor Robbie Gold En lo que va del partido, 14 a 0 Estamos a punto de concluir las acciones De, de la primera mitad, aquí los Bills supongo que irán Agresivos, supongo que irán a Buscar eh, algo, porque no les conviene Irse muy, muy abajo Yo mi estrategia me está saliendo Aquí nuevamente, fútbol Nuevamente le pegaron, y el balón, ahí está Bien, y quien la recuperó bien, quién la tiene Jimmy Ward, Jimmy Ward, no sé, pero creo que fue solo Montomas, fue con el que penetré. Sexto fumble, señores, seis fumbles en un medio tiempo, Si sí, fue solo Montomas el que le pegó y es Jimmy Ward el que llega, se va viva ahí. Vean, ahí está, vámonos, fumble del señor Allen y San Francisco nuevamente tiene el balón. Viene aquí ya a mejorar los números de Garopolo, 4 de 5 para 127 yardas, un touchdown y una intercepción. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, 1.50 en el reloj se la, Ah, no, se le engaño, hace el engaño, hace el engaño Garopolo buscando, le van a pegar Y hoy oh, hay un castigo mm, ¿Qué va a hacer? Ay, hombre, inelegible no Sí, se lo tiró a la barriga de Tomlinson Vamos a perder yardas, primera y 15 por avanzar Ay, es que me pegaron Bueno, primera y 15 por avanzar Viene aquí Garoppolo, hace la jet sweep Viene con Divo Samuel, Divo Samuel, dobla la, la esquina Vámonos, ay, casi Casi, pero está suficiente para el primer gol Ya estamos en la yarda, 5 de los builds Excelente, más que excelente. Tenemos cuatro downs para anotar y tratar de bajar el clock pero vamos a anotar en cuanto podamos. Primero diez, primero 10 señores en la yarda 5. Le entregan el balón aquí. ¿A quién es? ¡Rahim Monster, Rohingy Monster, se mete. Segundo touchdown de la tarde para Rohingy Monster, touchdown. En un día semi lluvioso en Santa Clara, California, en el Levi Stadium. Touchdown de Raheem Monster, vean, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ahí está, se mete. Touchdown de Ronnie Monster, touchdown de los 49ers. Estamos dominando el partido al medio tiempo. Los Bills querían reaccionar y en la primera jugada fue otro fumble del señor Josh Allen. Y ahí está Garoppolo festejando. 20 a 0, señores. Viene el extra de Roby Gold. Ruby Gold es bueno. 21 a 0. La ventaja de San Francisco sobre los Bills. Ya casi por terminar el medio tiempo. Queda un minuto 11. Todavía tienen sus tres tiempos fuera los Bills. Pero vamos a ver si pueden sacar algo. Por lo pronto estoy teniendo una estrategia espectacular penetrando llegando con todo viene aquí nuevamente con Knox que se está volviendo su cabello de batalla piden su primer tiempo fuera 21 a 0 señores queda por ahí de un minuto y sí, 59 segundos dos hombres del lado izquierdo un solo hombre del lado derecho eh, target detrás de Allen viene nuevamente el pase rápido vez con Beasley Beasley eh Primero y 10, pero piden su segundo tiempo fuera. Solamente les queda un tiempo fuera con 54 segundos. Todavía están lejos, al menos de un gol de campo. viene la presión... ¡Uy! ¡Oh, le llega le vale, llegaba, le llegaba vale. Allen, Allen corre por su vida, cruza el pase. y ¡Ay, ¡Bien! ¡Oh, defendido bien! Es que esos pases siempre me los completan. Pero esta vez no. ¡Ah, esta vez no! Segunda y 10. Segunda y 10 por avanzar en la llave 37 del propio territorio. Viene Allen. Allen está buscando a... ¿A dónde? A nadie. Se desesperó bien. Tercera y 10. Todavía podríamos tener el balón una vez más, señores, ¿eh? Ahí les aviso, tercera y diez. Ale no encuentra receptor, decide buscar, buscar, no, sale por piernas, sale por piernas sí, oh, y, oh, se estiró y creo que sí llegó. Y piden su último tiempo fuera, sí, sí llegó al primero y diez. Oh, parecía que lo deteníamos, pero no. Primera oportunidad de por avanzar, es casi en el medio campo le llegamos, Y no, ahí está Singletary. Singletary perdió yardas, solamente ganó dos yardas. Y con esta jugada, señores, se acabó el medio tiempo. San Francisco 21, Bills de Buffalo 0 y vamos a ver las estadísticas de esta, de esta primera mitad En donde San Francisco está dominando Tanto por aire como por tierra, supongo, ahí está 127 yardas por aire 51 por tierra, 12.7 yardas por, por Por jugada Y tres balones recuperados Contra uno de los virus, o sea, ellos han perdido tres y nosotros uno Y esa, señores, es la diferencia, son tres touchdowns De diferencia <coughs> Perdón, viene aquí Jimmy Garoppolo Nuevamente, sus números están los mismos de hace rato. No, no, no tuvo nada más. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Garoppolo se echa para atrás. Está buscando, tiene mucho tiempo. Viene el pase rápidamente ahí con George Kittle. George Kittle, se quita uno bien. Bien, se alcanzó a quitar uno y ganó unas 7, 8 yardas. Segunda oportunidad: 2 yardas por avanzar. Misma formación, pero hace la entrega a Monster. Monster que busca por el centro y con eso es suficiente para el primer y 10. Primero y 10, 49ers. Primero y 10. Viene aquí un Garopolo. Dos hombres al lado ganan el engaño. Y viene rápidamente el pase con Tevin Coleman. Tevin Coleman empieza a devorar yardas. Ay, bien. Bien, señores. Vean qué buena jugada de engaño. Qué buena jugada de engaño. Un fake. Y viene aquí eh, Coleman a ganar más de 20 yardas. Primero 10 yardas para avanzar. Ya estamos en la cualidad de su territorio. Viene Monster Ay, Parecía que se abría el hueco. Parecía que se abría el hueco, pero solamente sacó 4 yardas. Viene nuevamente aquí, nuevamente Monster. ¡Ah, Monster! ¡Era por fuera, era por fuera! por oh, El primero y diez. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Vamos a utilizar la inercia de su defensiva. Viene el pase de pantalla con Monster. Monster rompe un tackle y se alcanza a estirar. Y nuevamente el primero y diez. Nuestro caballo de batalla es en esta ofensiva. dragon Monster. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Nuevamente venimos con Monster. Monster rompe un tackle. No, ya no pudo romper el segundo. Está claro ahí, segunda y diez, no ganó yardas Segunda oportunidad, de yardas por avanzar, vamos a engañarlos Con una M-Round, viene aquí con Con, no bien Country ball, jala, boy. Casi, pero bueno, primero y gol Ya estamos en la yarda cuatro, les, debo, les he de decir Que he estado entrenando porque Voy a empezar, ahorita les platico Que voy a empezar a hacer ya para la próxima semana Primero, primero y gol En la yarda cuatro de los videos de Buffalo Y gana otras cuantas yarditas Dos yardas más, segunda y dos por avanzar Bien, aquí ahí está, solito, solito Raheem Monster, solito Touchdown, tercer touchdown de la tarde Para Raheem Monster, que se está convirtiendo en el jugador Más valioso de este encuentro Además de la defensiva, eh, la defensiva ya Provocó seis fumbles, ahí les encargo Y, este Pues la actuación De Monster, espectacular, tres touchdowns Ya, San Francisco dominando Ampliamente este partido, ahí está Garopolo festejando Y, pero ya vamos ganando 20. Con el extra de gol del cuarto de la tarde para él. 28 a 0. Viene el despeje de Michi Wichnowski. Y habrá regreso. Sale a las 5, a la 20 y hasta la 21 me parece. Desde ahí empezará el drive de los Bills. Viene nuevamente Josh Allen. Ya son 28 puntos abajo señores. Eh, me parece casi inalcanzable esta ventaja ya para, el, para San Francisco. Y ahí choca con su propio compañero. <risa> con su propio compañero. Eh, Singletary. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, viene, no encuentra, sale, corre por su vida sale corriendo, sale por pierdo. Uy, se barrió y le alcanza a pegar, me pudieron haber castigado, pero no pasa nada. Ya lleva 4 corridas para 36 yardas el señor Josh Allen. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Nuevamente Allen en los controles, en la 35 del propio territorio, viene el pase rápidamente con Knox Knox, que ha sido su, su válvula y su escape y su caballo de batalla todo este partido para 4 yardas. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. En Allen se echa para atrás, tiene tiempo, tiene tiempo, decide tirarle al escape, que es Coleman, Coleman, que llega a Singletari, que Singletari se estira y logra el primer idiós. Ya están en la 49 del propio territorio y alcanzan a sacar la última jugada del tercer cuarto, que es por el centro con Singletari, rompió los tacleos y llegan a la 49 ahora del territorio de los Niners. Y con estos señores acaban las acciones del tercer cuarto. San Francisco dominando ampliamente este encuentro 21 a 7. Les podría decir que ya lo tengo casi en la bolsa. A menos que ocurriera un milagro para los Bills. Pero creo que les, planteé, les he planteado la defensa correcta. Y no han tenido respuestas. Viene all, all, all, para el centro con, con Beasley para una ganancia de 10 yardas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ya en la 42 del territorio Niner. Primera oportunidad para avanzar, Llama un hombre del lado derecho, viene nuevamente el pase lateral con Knox, que gana otras 8 o 9 yardas, segunda oportunidad una yarda por avanzar, trips del lado derecho, información cerrada, viene el pase rápido afuera con Knox, el ala cerrada, y ya se metieron a la zona roja, están en la 19 de San Francisco. En la 19, tocando la puerta El mejor drive de los Bills Desde el primero que tuvieron en, la, en, la, en, la, en el juego Lo fumblearon y ven aquí Nuevamente con Knox Knox gana un par de yardas Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar eh, Allen, Allen busca Sale corriendo por su vida, sale corriendo por su vida Le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar Le llegaron y invirtió otra vez, pero esta vez se fue Esta vez salió el balón, pero nuevamente Le tumbaron el balón y es su séptimo fumble Del partido, el señor Allen lo traemos loco Le estamos pegando por todos lados la presión no lo deja, y así tenía que ser, tercera y seis, viene aquí rápidamente Duen a la lectura de Arik Armstead y a festejar señores, a festejar, me quité bien a ese primer liniero y de ahí agarra de atrás al corredor, cuarta oportunidad, seis yardas por avanzar, se la van a jugar los Bills, no les queda más, se la tienen que jugar, cuarta oportunidad y seis yardas por avanzar, viene aquí rápidamente, oh no, ay no puede ser, no puede ser, tenía yo a adelante de, de, de, de, de Stephen Diggs, pero el pase fue al hombro interno. Y la del honor, los Bills de Buffalo, y en el extra y es bueno. 28 a 7 y van a patear corto. Ah, no me la esperaba, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahí está. Y entonces la tiene Ginter, Barry Moore, el que ya se lesionó para toda la temporada. Aquí la recupera y vamos a tener un drive en una muy buena posición. Yo creo que con esto ya podemos finiquitar el partido. Pero vamos a intentar cosas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Yarda 48 del propio territorio. Eh, abrimos ahí al, al check de al lado izquierdo. Viene lo busca receptor, busca receptor. Ahí lo tenía. No sé qué intenté hacer. No intenté, qué intenté hacer. Ahí me estorbaron un poco y hay un pañuelo. No sé qué marcaron, no sé qué marcaron No sé si fue al coreback, no sé si fue en la zona del pase no sé, no sé qué haya sido, si fue interferencia Vamos a ver Interferencia de la defensiva Creo que Debo ser honesto, creo que fue muy estricta Vamos a intentar aquí una end round nuevamente Con Ahí está Touchdown Touchdown de Kendrick Bourne Me parece que la interferencia fue muy estricta No, no creo que haya habido inter interferencia, lo tengo que decir Pero bueno, esa no fue mi culpa Esa ya fue la máquina que He me echó ahí una ayudadita como si la necesitara. <ríe> y en la siguiente jugada, touchdown, en, en el round, vean ahí, Kendrick Bourne entra como avioncito. Touchdown de los 49ers para poner el marcador 34 a 7 sobre los Bills y ya clavar para mí la última daga de, o, o ya casi la última daga del encuentro. 35, el extra 5 de 5 para Robbie Gould. Esta tarde que también es el señor seguridad. Realmente yo no fallo mucho con Gold. Y Gold en la vida real tampoco falla mucho. Este año lo vamos a necesitar muchísimo. 35 a 7 después de, de, del touchback. Viene aquí nuevamente Allen. El, Allen el pase rápidamente corto con su, con su válvula de seguridad. Singletary eh, Segunda y cuatro. Fueron 6 yardas. Segunda y cuatro por avanzar. Viene el pase rápido. Ay, ay, casi inter... Solamente me falta eso. Robarle un balón a Josh Allen. Ahorita estuvo cerquita, pero el pase iba muy arriba Entonces, pues no, Berrett en la tacleada Primera oportunidad de ellas por avanzar. Y con esto llegamos a la pausa de los dos minutos, señores Pausa de los dos minutos, a dos minutos de que acabe este encuentro Dominando los Bios Ya lo único que me gustaría hacer es poderle robar un, un balón a Josh Allen Vamos a ver si se puede dar Viene aquí el pase ¡Ay! ¡Oh, ¡Otra vez! Estaba ahí, Jim pero no reaccioné Y fue él rápidamente con Johnson No sé cómo se llama este receptor Brown Brown, primera oportunidad de yardas para avanzar. Viene nuevamente aquí el pase rápidamente. Nuevamente con Brown. Es Brown nuevamente. Ahora está utilizando a Brown. Segunda y cuatro. Segunda y cuatro. Allen sale sale hacia el lado derecho. Está buscando, está buscando, está buscando. Ah, no puede ser! Otra vez, una, otra vez. Oh, ¡Ay, otra vez! Y llegó hasta la yarda 16 del territorio Niner. Ya están tocando otra vez la puerta a los builds. Aplicándose en el último cuarto. Viene aquí. El pa ¡Ay, lo tenía! ¡Ay, tenía la intercepción! ¡Con Kilo! ¡Ay, tenía la intercepción! ¡Con Kilo! ¡Ay, segunda oportunidad de para avanzar! Y no ¡Ay, otra vez al centro! Y esta vez sí se metió Brown. Y es touchdown de los Bills. Que ponen un poquito más decente su marcador. 35 a 13. Y ahorita vendrá el extra. Vamos a ver si es bueno. Es bueno. 35 a 14 señores, eh, viene nuevamente la patada corta de los Beatles, y pues bueno, ya solamente es, es cuestión de bajarle al reloj, es cuestión de, de acabarnos el tiempo, obviamente yo siempre quiero sacar más puntos, siempre me gusta ser matón, así que lo voy a intentar, pero viene aquí, le enteran el balón a Monster, Monster, hoy oh, gana unas cuantas yardas, unas 3, 4 yardas. Ah, no, dos yardas, segunda oportunidad 8 yardas por avanzar, nuevamente viene aquí con Monster Monster que se va de lado, vámonos vámonos, vámonos, jala ahí está, touchdown touchdown, el cuarto touchdown y el jugador más valioso del encuentro, el señor Raheem Monster, 45 yardas escapada, más de 100 yardas en el encuentro ya para Raheem Monster vea nada más que escaparon. Vámonos, y ahí se avienta antes de que cualquier cosa Touchdown 49ers, y ahí Garopolo bugueándose con, <ríe> con el jugador de los Bills Y el extra es bueno, 6 de 6 para Robbie Gould, señores eh, y, y dominando el partido de una manera ¡Ah, le pega al poste! ¡Ya le pega al poste! Vientos, no le había podido pegar primero por unas 10 yardas por avanzar Vamos a ver, he estado a punto de robarle una, un balón a, a, a, a Allen ¿no? nuevamente consigue consiguió terry se mete, van a jugar en CA, pidieron su tiempo fuera, tienen tiempo fuera los Bills, los Bills de Buffalo todavía tienen dos tiempos fuera con 31 segundos, eso hay que reconocer, están peleando, no se rinden. Viene aquí Allen nuevamente y es intercepción ¡Ah, ¡Oh, no! La tenía Sherman, era la intercepción que necesitaban, casi. estado tres veces a punto de robarle el balón a Allen y viene el pase de aquí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Quién es Jason Barrett? ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay! A la ve... ¡Bien! ¡Bien! Le robó el balón a Allen. Siete fumbles y una intercepción. Ahí ustedes dirán si no lo volví loco al señor Josh Allen bien 42 14 esto ya es este ya vamos a intentar no más cosas ya no prometo nada pero pues ya anotamos chido vamos a intentar alguna jugada se, se me resbaló el receptor se me resbaló 32 y me agarraron ahí por Polo, vamos a pedir un tiempo Ay, sí, sí, no sé si vieron. Y, y, y regresen, ese, me resbala. Trent Elor, no puede ser. Segunda y 26. Segunda y 26. Viene el pase rápido. Pan, pase pantalla. Buen bloqueo. Buen segundo bloqueo. Viene Monster devorando yardas. Devorando y no llegó, pero casi se acercó. Quedan 7 segundos. Tercera y 4 por avanzar. Eh, Rodríguez Solano, no. Vamos a intentarlo viene acá, que dice, no, ese pase que bueno ya, solamente era para acabarnos ya el tiempo, interceptado señores, eh, interceptando los Bills de Buffalo. quedan en la yarda 5, vendrá su última jugada y con esto vamos a decirle se acabó, ay Entre la agarró Stephen estuvo Flanagan and estaba estaba Jason Burrett, me parece que Jimmy Ward, y se acabó el juego señores se acabó, San Francisco se lleva la victoria. Ya les platicaba para la próxima semana. Voy a empezar a jugar este franchise mode. Yo creo que lo voy a ir subiendo en partes. Voy a hacer una historia con un servidor. Eh, ya vi más o menos cómo puedo hacerle. Y voy a empezar a subir la historia de, de un servidor. Eh, como mi sueño guajiro de cómo sería jugar eh, eh, desde el colegial e ir escribiendo mi historia. Yo creo que va a estar interesante. Ahí para que lo vean. Vean, ahí están el resultado. Los resultados finales, 42-14, las estadísticas. Eh, nos ganaron por ahí, pero no quedamos tan atrás. 10.5 yardas y 4 balones robados. Señores, nos vemos el lunes para el podcast, que también va a ser un poquito diferente ante la falta de noticias. Cuídense mucho, les mando un abrazo y go Niners.